Lectura del Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 35. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús Iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos setenta estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de conocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos que se llamaba cleofás le respondió eres tú el único forastero en jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días él les dijo qué ellos le contestaron lo de jesús el nazareno que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante dios y ante todo el pueblo cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dice que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como había dicho, las mujeres. Pero a él no le vieron. Entonces él dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?»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 Tomó el pan, pronunció la bendición, lo compartió, y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo conocieron. Pero él desapareció de su vista, y se dijeron uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose, en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once, con sus compañeros que estaban diciendo, Era verdad, ha resucitado el Señor, y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían conocido al partir el pan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.